Hola amigas y amigos hoy google y neocolonialismo y decidí hacer una video reacción espero lo disfruten dos puntos cierre paréntesis.